Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabbit Estoy en el jueguito, vale, eh, exactamente en donde lo dejamos la última vez Tengo moneditas para comprar, vamos a comprar alguna curación más Podemos coger una más de cura, chone, así que vámonos lo que os decía en el final del vídeo anterior, si no os parece correcto que vaya todo el rato por el lado izquierdo con luna maligna, me, me lo dejáis en comentarios. Estoy grabando con antelación porque vuelvo a trabajar y, y demás, entonces no, no va a poder ser eh, el jugar todos los días o jugar por la noche o tal. Entonces eso. Eh, me interesaría en este caso ir por la derecha. Para tener un nuevo personaje o por el centro. Pero vamos a ir por la izquierda todo el rato. Y si me dejáis en comentarios de que cambie. Cuando, por ejemplo, ahora eh, voy a subir... Este es el vídeo del día 11. Lo estoy grabando a día 6. Así que, nada. Eh, os, os leeré más adelante. Y se hará lo que se pueda. Eh, volveré para atrás, reiniciaré. El, lo que quiero es eh, ir pasando todo. A ver... Tengo que derrotarlos a todos, son cuatro enemigos Este es débil la congelación No tengo nada de congelación, creo Quemadura Este tengo que voltearle ¿Y dónde está el otro? Ah, aquí Vale eh, Vamos a darle, tengo nuevo hueco de spark ¿Tengo algún spark pendiente de usar? Tengo este, mira vampiri... El vampirito Se lo vamos a poner todo aquí madura Se lo vamos a poner pues a este, por ejemplo. Y el acelerón de este... Se lo vamos a poner a este. Me interesa ahora mismo mejorar esto. Y creo que voy a cambiar y el vampirito al acelerón. Se lo voy a dar a, a otro de los que tenga tocaos de vida. ¿A quién tengo tocaos de vida? Pues se lo voy a dar a... a bowser porque así se va recuperando este le doy los trozos de estrella para que se recupere más básicamente porque si no recuperarme tan poquito es una caca para lo poco que puedo hacer de que se recupere este me interesa no el acelerón me interesa más este porque mario dispara dos veces entonces hay probabilidad de crítico De que recupere un 5% extra, como bien pone ahí No vamos a gastar más Solo en estos Y, y, y allá vamos Vale, con Mario eh, No llego a hacerle Con Mario es que tengo en la caída Con Peach Puedo hacerle Vamos a hacer la protección. El acelerón. Y, y, y con Mario nos ponemos aquí cerca de Peach para que salte. Error por mi parte, error por mi parte, porque el Goomba este no tal. Y ya había hecho el acelerón. Esta que es débil. A que madura. Bueno. Que lo he pensado muy mal. Que estoy muy peso hoy. Con este. Vamos a hacer el acelerón. Y nos curamos. Pero debería hacer el acelerón. Ay, qué mal lo estoy pensando, tío. Qué mal. ¿Le va a hacerle el acelerón al Goomba? No, porque no me recupero. 41. Tampoco es que sea muy allá. Pues vamos a matar a este... Queda con Mario. Con Mario. Ay, la madre del cordero. Que sí que tenía el acelerón con Mario. ¿Pero qué me está pasando, güey? Con Pitch tampoco puedo mover. ¿Qué me está pasando, tío? Qué burro. Si me pongo aquí, ponemos esto para recuperarme por poco que sea. Lo mío no tiene nombre. ¿eh? No tengo nombre. ¿eh? No, no puedo tener nombre. Y me mata Mario. Es que no me lo puedo creer. Lo mío no tiene nombre. Ay, la madre del cordero. Ahí. Fuera, lanza. ¿Por qué no me dejas lanzarlo? A ver, a este lo mato de una Lo mato de una Vamos a activar los mechas aquí Para ayudar a Peach Y ahora se si activo esto Muere ¡Oh, qué burro! ¡Qué mal he jugado, tío! Y con Peach Le matamos y ya está. Qué fallos más grandes, tío. Es que esto es muy jugoso. Coger esto es muy jugoso. esto, cogemos esto, 5 segunditos. Bien, aquí de moneditas. Bueno, 163, me da para 2. No, para una, claro, son 85 de moneditas. Qué mal, eh, qué mal le he jugado, he perdido a Mario ahí absurdamente. Vamos aquí al lado izquierdo, nivel 7. Y yo soy nivel 7. Joder, lo estoy jugando mega horrible. Vamos a coger otro más de recuperación. Y listo. No... No estoy yo muy inspirado hoy, eh. Para hacer videitos. Y pretendo hacer dos o tres más. Fíjate tú. Igual penalizado, eh. Porque este es el del día 11... Sí, necesito tranquilamente hasta el día 14, si puede ser. Alcanza la zona. Vale. Alcanza la zona. Pues sí o sí tengo que cambiar de personaje. Vamos a cambiar a Mario por Luigi. Y es que este... Más información. Es que los mechas me ayudan mucho. Vamos a ir con Bowser porque me interesa bastante. Vamos a ir con la parte de héroes. Árbol de habilidades. Salud. A tope. Movimiento a tope. Y me queda uno aún, ¿eh? todo uno de... ¿Quito uno de salud o quito uno de planear? Voy a quitar uno de planear y se lo doy aquí. Vamos a darle aquí. Salto de equipo extra, no sé si es... sin más. ¿Y esto qué es? Alcance de aterrizaje. Hombre, pues también es interesante ¿Y esto? Acelerón extra de salto de equipo Ah, que si salto tengo otro acelerón Pues mira, esto no lo conocía yo Que lo tenía Vale eh... Vamos a darle aquí Y aquí Luego, vida Y luego la técnica eh, Daño no, quiero recuperación Recuperación y esto es para el... De desbloqueo Vale Bowser Contigo, vida Vida Movimiento Uy, al caer hace daño ¿Se Inflige 75 de daño al aterrizar Oye, pues es interesante esto, eh Pero me quita 3 Podemos poner esto y esto el de recuperación me quita dos. Es que los mecas también son interesantes. Vamos a ir así. Vamos a ir con los Spark de Mario para Luigi. Perfecto. Y vamos a mejorar los Spark de recuperación. ¿eh? Hay un bichito como el otro día. Cago en la mar. Están llenitos mierdas de plantas que tengo en casa que me hacen bichitos. Traen bichitos, no que los hagan ellos no se, no se ponen a procrear las plantas Para hacer bichos Simplemente las traen Y este puede ser interesante Va, Vamos a ir así Y creo que si puedo El de primeras Bowser se recupera Vamos acá Tengo uno de estos pesados Tengo que bajar por aquí Ir por ahí es mejor que rodear todo esto, yo creo. Aunque hay menos enemigos interesantes por aquí. Hombre, por aquí doy más vuelta, pero hay menos enemigos... Porque son todo Goombas. Y aquí sí que ya tengo las gorrinadoras y demás. Doy más vuelta. Igual es interesante dar más vuelta. Viendo como... Bueno. Lo primero de todo... Vamos a ir con Peach a jugárnosla, ¿no? Árbol de habilidades, vamos con Pichu un momento. Igual hay que... Planamiento o... Planamiento. ¿Qué tengo aquí? ¿Y este? Disparo amplio, no. Vamos a quitar este. Y ponemos el de planear. Pero vamos, lo sabe... Pepito Pérez. Y... Es que el daño aquí me interesa poco. Vamos a ir así. A ver. ¿Hasta dónde creéis que puedo... ...llegar con... ...con Peach hasta aquí? Seguro. Pero hasta aquí abajo es a arriesgarse, ¿no? Vamos a hacer línea recta con pitch hasta aquí. Y luego si puedo caigo aquí. Así que... Luigi, te vamos a poner aquí. Con Peach. Hasta aquí 100% seguro. Nah, por jugármela. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Tampoco me voy a... Torturar. ¿Y luego, ¿con cuál tengo más...? Probabilidades, creo que tengo más probabilidades. Vamos a hacer lo primero de todo. Vamos a curarnos lo posible. Y esta era débil. Vale. Eh, vamos aquí y voy a saltar con. Luigi uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, No llego, no llego No llego, tío, no llego ¡Qué gran cagada! Probamos a ver si llego con Bowser Total, ya está dañado Un poquito más No llego tampoco, creo, eh Into the limit vale, pues no voy a activar ni los mechas ni nada con Luigi Vamos a activar vamos a ponernos aquí nativo la vista de héroe Bueno, que esta se llama mirada de acero Y vamos a... Darle a esto. No le doy. Cabo la mar. Luigi. Vamos a activar esto. Y turno del rival. Aquí debería curarme. Pero... Pero, pero, pero, pero, pero, pero no ha podido ser. No, pero no atardes a ese tío. Menos mal que tengo la velocidad rápida, que si no... Llevo 15 minutazos de vídeo. Ojito, eh. Robo de vida. Uf, se recupera 159. Digo, no me puede dar desde ahí. Vale. Punto primero Estos dos Salimos Por aquí Y con Peach Llego ya Así que No tengo nada de De ataque de recuperación Y esta como planea tanto más la caída, ya está Logrado Logrado, logradísimo Aluvión de monedas Dios, me siento súper torpe Con pitch Te he visto montoncitos de monedas Aquí os he visto Picharda Venga, que me da tiempo a coger estos montones Se acabó Ya está, 193 me da para dos De recuperación más Perfecto, perfecto, perfecto Vale Estamos nivel 8 ya, eh